Creo que los títulos tratan de, en cierta manera, de englobar o generar un contexto donde se va a desenvolver la historia Congreso del Congreso Futuro, por ejemplo, de este año. Hemos hecho títulos como Habitar la incertidumbre, eh, Aprender a convivir, hablando siempre de estos nuevos desafíos que tiene la humanidad. Lo que sucede con, lo, con este mundo sin límites reales tiene que ver con la realidad del humano. Hemos eh, construido un mundo, tal vez por primera vez, que supera nuestras propias capacidades. Es decir, hemos construido una tecnología tan poderosa que ya ningún ser humano es capaz de procesarla, capaz de entenderla a veces, y ninguna institución es capaz de entenderla y procesarla y gobernarla. Entonces, el no tener límites no quiere decir que no los haya, más que nunca necesitamos poner límites. Queremos tener seres humanos clonados, queremos la inmortalidad, queremos aumentar nuestras capacidades intelectuales ¿Alguno? a algunos, a todos, a quien, si hay, yo aumento, tengo un niño o una niña que tiene mil de coeficiente intelectual si la normalidad son 100, el que tiene 100 va a ser un discapacitado. lo vamos a hacer para todos, vamos a hacer una casta donde algunos van a ser inteligentes, o sea, este concepto sin límites reales es toda tecnología ofrece oportunidades y amenazas. Mientras más inteligentes somos, son más las oportunidades, pero también los riesgos existenciales. Todo esto junto y eso esto genera una necesidad por el límite. ¿Cuáles son las regulaciones que vamos a poner? ¿Vamos a vivir una ley de la selva en la era digital? ¿Qué pasaría si en la sociedad real sacáramos las leyes? ¿La norma sería la ley de la selva? Si sacar los semáforos de las calles, la gente pasaría, el más fuerte arrasaría con... Y la red, la era digital, es un mundo sin red, una ley de la selva. Tenemos que llevar la democracia ahí. Si el cartero llega a tu casa, en el mundo real lo acusa de violación de privacidad. Si Gmail llega a tu casa, o sea, te roba, te saca, abre tu correo, lo dice, lo vende, no pasa nada. O sea, esa, los derechos de los seres humanos tienen que ser en todas partes, no importa si está en el mundo digital, virtual o en el mundo real. Hoy día no existen en el mundo digital. El mundo sin límite real es un mundo distópico, es un mundo amenazante. Los, la falta de límites son las amenazas. Los límites son las oportunidades para qué? Para que el metaverso no sea una pecera, no sea un invento privado, para que tenga regulaciones, para que sea pro -humano, para que no nos manipulen, para que no seamos los marionetas de los algoritmos. No es el metaverso, sino es el uso que le quieren dar, no es el Internet. Es la apropiación que algunos hicieron en Internet. Y por lo tanto hay que poner límites. ¿Qué son límites? Salvaguardas de los derechos fundamentales del ser humano. No se puede hacer todo lo que la ciencia permite. Por eso que... Estamos hablando de un, un, un Congreso del Futuro que quiere abrirte a esta conversación que es sin límite real. Nosotros tenemos oportunidades gigantescas, Chile puede salvar al planeta, puede al litio y cobre, a toda la electromovilidad, para que todos los vehículos, aviones, camiones, trenes sean eléctricos. Eh, tenemos eh, el viento y la energía solar más potente del planeta para generar hidrógeno que el combustible futuro y pueda reemplazar los combustibles fósiles y salvar a la humanidad. Tenemos, eh, Chile va a ser el centro mundial donde se van a instalar los data centers que van a sostener la inteligencia artificial en el mundo porque son gigantescos consumir energía verde y Chile va a ser un centro mundial de energía verde. Tenemos el mar más productivo del planeta para alimentar a la humanidad porque la agricultura no va a tener agua, además contamina. ...consume el 80% del agua fresca del planeta... ...y los océanos van a ser... ...y nosotros ya estamos trabajando en algas... ...cultivo de algas, de congrio, de corvina... ...que son especies nativas... ...además tenemos que resolver problemas... ...son oportunidades... ...tenemos una salud para el siglo XXI... ...estamos trabajando en ella, ...una educación para el siglo XXI... ...y además regular este nuevo mundo... ...que son las plataformas... ...las, las redes sociales... ...regular el metaverso... ...seguir avanzando, regular esta neurotecnología ...de los más que pueden leer el cerebro tenemos gigantescos desafíos y además combatir el cambio climático, además luchar por una, una humanidad más ecológica, bueno, desafíos maravillosos, pero desafíos que requieren del compromiso de todos. El Congreso Futuro ya está en todas las regiones, hacemos un Congreso Futuro de niños y niñas que es único en el mundo futurista, que tiene un millón y medio de niños, hacemos un Congreso Futuro de jóvenes, tenemos mil científicos y científicas trabajando en salud del futuro, educación del futuro, inteligencia artificial, minería verde, acuicultura para alimentar a la humanidad, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que el paso siguiente es la internacionalización y generar una plataforma de divulgación de todo lo que hace la intelectualidad chilena, que cualquier persona que esté en el mundo, en cualquier rincón del planeta, pueda subirse a esa plataforma y así como el Congreso Futuro ha devenido uno de los centro de pensamiento más importante de en Latinoamérica, en el más importante planeta, ser un centro también de divulgación de pensamiento nuevo, permanente a mundo.